Amigos, vamos a estar regalando 100 pases de batalla para la próxima temporada Para todos aquellos que utilicen el código Neox en la tienda de Fortnite Así que chicos, si queréis que regalemos 100 pases de batalla para vosotros, para la Neox Army Todo el motherfucking mundo con el código Neox ahora mismo en su tienda de Fortnite Y si me enviáis capturita por Twitter o por Instagram, chicos, os lo agradecería mucho. Muchísimo, empezamos con el vídeo. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gente, en el vídeo de hoy no quiero entreteneros mucho durante esta intro porque va a ser cortita. Lo único que quiero deciros es que cada día estamos en directo en Twitch de 3 a 6 de la tarde, hora española, todos los días de la semana. En Twitch, chicos, de verdad, os invito a que vengáis porque allí grabamos vídeos. Grabamos vídeos que después veréis en YouTube. Es decir, si vais allí, los veréis antes que nadie y veréis cómo se graban. Hacemos sorteos, regalamos skins, jugamos con vosotros y mil sorpresas más. Así que, chicos... No sé qué haces todavía que no me sigues en Twitch, hermano. Tenéis mi Twitch debajo en la primera línea de la descripción. Venir porque estamos en directo ahora. Espero que os guste muchísimo este vídeo, chicos, como siempre, reventarlo likes, compartirlo y os dejo con el sorteo. ¡Chao! Chicos, como ya sabéis, estamos regalando una skin de la tienda cada día, así que si quieres ser tú el ganador de la próxima skin, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita. Chicos, estamos a punto de llegar a los 400.000 suscriptores y eso sería una auténtica locura. Si te suscribes ahora mismo, tú podrías ser el suscriptor 400.000 del canal. ¡Uuuh! No te olvides de comentarme cuál es tu idea de Epic Games en los comentarios y de dejarme un buen like en el vídeo. Ahora sí que sí, chavales, no nos enrollamos más y vamos con la chicha gorda. Chicos, en el vídeo de hoy tengo que enseñaros muchísimas cosas que van a llegar al juego próximamente y tenemos la primera filtración acerca de cómo se va a ver la skin de Midas dentro del propio juego de Fortnite. Una skin que realmente tiene varios estilos y que se ve demasiado impresionante dentro del juego. Y es que además chicos, al parecer, para todos vosotros, tengo buenas noticias acerca de cómo podemos conseguir pavos de manera legal de nuevo dentro del juego de Fortnite. Así que chicos, preparaos porque vais a ver en este vídeo la nueva skin que está a punto de llegar al juego de Fortnite en... El... Directamente en un gameplay oficial del juego Así que preparaos para saber todo lo nuevo acerca del nuevo evento que está por llegar al juego El evento llamado El Dispositivo y acerca de sus protagonistas y de sus misterios. Así que chicos, antes de enseñaros toda la mandanga, si estáis hypeados jipe... si por la nueva temporada y os interesaría poder conseguirla de manera gratuita... Recordad que si utilizáis el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, vais a entrar en un sorteo de 100 pases de batalla... Si llegamos a 15.000 personas apoyando en la tienda Empecemos por la pregunta que todo el mundo me está haciendo ahora mismo Y es Neox ¿Vas a ver el evento final en vivo? ¿Vas a hacer directo? ¿Vas a jugarlo con nosotros? Efectivamente que sí amigos Vamos a jugarlo todos juntos Y vamos a verlo todos en directo Así que chicos aprovechar y seguirme Ahora que es gratis en Twitch Que lo tenéis debajo en la descripción Ahí voy a jugar con todos vosotros Y vamos a ver el evento en vivo en directo el día del evento, dirigiéndonos directamente hacia la plataforma, una de las, una de las ubicaciones más importantes de la temporada número 2 del juego de Fortnite, veremos que ya hay muchísimos cambios dentro de esta ubicación que ni siquiera han sido reportados y se trata lógicamente de la famosa habitación donde se escondía el traje de Midas. Durante toda esta temporada Y es que para todos los nuevos Quiero deciros que ese traje ya lleva Con nosotros desde el principio Prácticamente de la temporada número 2 Un traje que descubrimos En este canal y filtramos Que iba a tratarse de una skin Final de esta temporada Hemos acertado de lleno y chicos Aparte de todo eso En esta habitación se esconden diferentes Easter eggs acerca de novedades Que podrían llegar al juego Y es que todo esto es un poco confuso porque directamente si nos vamos A la sala del Battle Royale Y nos vamos directamente a la sala de los agentes Podréis ver como en la sala Del Rey Midas... Existe exactamente lo que parece ser el mismo traje en la misma cabina pero en un lugar diferente ¿Será que existen dos trajes iguales en el juego? Y es que gracias a los filtradores que normalmente no se pasan información verídica acerca del juego de Fortnite Logramos entender que gracias a una de las pantallas de cargas que se filtró últimamente Sabíamos que el rey Midas era el protagonista de ese nuevo disfraz del juego Y es que en esta pantalla de carga podemos ver que Midas directamente está mirando prácticamente a los ojos A su traje, a su traje de guerra, por así llamarlo Y ya sabemos que mucha gente se ha dado cuenta de todos los easter eggs que esconden esta nueva pantalla de carga Pero chicos, dejarme deciros para todos aquellos que no lo sabíais que alguien se esconde en esta pantalla de carga en secreto. Tal y como estáis viendo ahora mismo se ve reflejada perfectamente una cara femenina. Y es que se ha descubierto que esta es la cara de la skin de la ingeniera. Lógicamente dentro de la sala de midas esta skin también podemos encontrarla en su mesita de noche. Actualmente en un cuadro que está apoyado en la mesita. Entonces esta ya sería la segunda vez que Fortnite nos filtra la skin de la ingeniera y, y eso significaría algo bastante importante. Lógicamente parece que Midas está representando una de las agencias y que la chica de la ingeniera está representando la compañía opuesta a Midas. ¿Podría ser que lleguen como un equipo para este nuevo evento final? Lógicamente ya os habréis dado cuenta, pero en pantalla, chicos, ahora tenéis ahora mismo... Cómo se va a ver la skin dentro del juego de Fortnite. Y sí, la verdad es que es una skin muy llamativa y la verdad es que me gusta mucho. Y es que chicos, aparte de esta skin, también se han filtrado muchísimas otras skins que ya han sido confirmadas para el siguiente pase de batalla de la temporada número 3. Os dejo un vídeo ahora mismo justo arriba que subimos esta semana para que no os perdáis ningún detalle acerca de todas esas nuevas skins. Quién sabe, puede que esta skin termine siendo una de las skins del pase de batalla de la próxima temporada, puede que sea la skin que nos regalen al ver el evento, Hop! o finalmente podría ser una skin de la tienda del juego. Para la temporada número 3 Y es que realmente parece ser que se ha filtrado que la skin de Midas podría estar teniendo dos estilos diferentes Uno con casco y otro sin casco Y así podríamos verificar que quien se esconde dentro de esa nueva carcasa es el Rey Midas lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla siento deciros que se trata de un pequeño glitch dentro del juego porque ya sabéis que para poder conseguir ver las skins antes de tiempo hay que jugársela y verlas en la versión de prueba que están en el juego por lo tanto si ha sucedido un glitch que le ha desaparecido el casco a la skin quién sabe si realmente existirá una fase de la skin sin, sin el propio casco. O si simplemente se trata de un glitch del juego y la skin siempre va a llevar casco. Algunas de las filtraciones que más peso han cogido durante esta semana parece que nos indican que la agencia va a ser totalmente destruida. Y probablemente alrededor de esta nueva ubicación podremos nadar mucho, mucho porque va a haber muchísima agua. Algo parecido a lo que vimos en el evento de Travis Scott, uno de los mejores eventos dentro del juego de Fortnite y que realmente las animaciones y cinemáticas fueron una auténtica locura. Pero dejando ya este tema un poco de lado y hablando acerca de los pavos que os he hablado al principio, parece ser que hay una nueva manera de poder conseguir pavos dentro del juego totalmente legal que quizás muchos de vosotros podáis hacerla. Y es que chicos, la skin de la cabeza de Globo salió por un precio inicial dentro de la tienda de Fortnite... Y sabemos que ha vuelto a salir en la tienda del juego hace realmente muy poco. Entonces, ¿cuál es el problema, Neox? Pues que en esta segunda vez salió con un precio diferente. Y es que para aquellas personas que compraron la skin la primera vez... ...o las primeras veces que salió en la tienda por un precio mayor al actual... ...Fortnite ha lanzado un comunicado oficial avisando que a todos aquellos que compraron la skin en la primera ronda que fue lanzada... Recibirán de manera totalmente gratuita una cantidad de pavos en sus cuentas de Fortnite Así que chicos, ya sabéis, tenéis pavos de manera gratuita Si vosotros habíais comprado la skin de la cabeza del globo anteriormente en el juego de Fortnite Y ahora chicos, tengo algo que enseñaros que es realmente una auténtica locura Y es que parece ser que el mismo tráiler que fue filtrado al principio de la temporada... Ha sido remodelado por la skin nueva de Midas y parece ser que ha cogido un peso todavía más importante que el primero de los trailers. Un trailer absolutamente de locos. Imaginaros por un momento que esa fuera la mayor pista que nos ha dado Fortnite para saber que esa nueva skin sería uno de los jefes nuevos de Fortnite. Eso sería una auténtica locura. Para finalizar el vídeo, hermanos y hermanas, quiero enseñaros quizás lo más spoiler de todo el vídeo. Y es que chicos, se ha filtrado como la agencia se va a ver en esta última fase de su vida, en esta temporada. Vamos a tener un nuevo agujero en medio de la agencia que nos va a hacer salir la máquina del Doomsday. Directamente desde su interior, porque ya sabéis que en vídeos anteriores mostramos en el modo repetición que dentro de la agencia ya se esconde un gran agujero en mitad Justo de la agencia Así que chicos, dejando todo esto de lado No quiero spoilearos mucho más Pero que sepáis que eso ya ha sido filtrado Y que la agencia no tiene otro destino posible Así que hermanos, si os ha gustado el vídeo Suscribiros que es totalmente gratis Y quizás mañana no, tío Quizás mañana te cobran por suscribirte Suscríbete que es gratis Estamos en directo ahora mismo en Twitch Pásate, brother, a saludar Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y... ¡Chao!